¿Tengo una vaga de empleo para los dos? ¿Sí? ¿Ustedes habían gerenciado una finca en Venezuela? Sí. Durante muchos años, más de 18 años y 17 años, hemos trabajado en el área rural, ya que hemos nacido en el campo desde pequeño Es un apoyo más bien que ellos nos dan a nosotros de esperanza cuando pasamos esa puerta para una entrevista y vaga de empleo. Y tenemos el currículo necesario, salimos contentos y alegres porque firmamos una vaga con un destino donde podremos ayudar a nuestra familia. Esperamos que traga é, inovações e uma qualificação, também uma oportunidade de, de, desse acolhimento, é, que nós precisamos de cada vez mais é, quebrar essas barreiras entre os povos. Essa é a meta de nós acá, poder demonstrar que os venezolanos também temos talento, através de minha pessoa, ser um embajador deles. ellos. começa a nossa história.